Hola Picatóstenes, aquí Javier Santolaya. me ha apoderado de un nuevo canal, voy a conquistar canales, dentro de un poco iré a nuevas galaxias a conquistar canales Este es un mensaje desde de una galaxia vecina, voy a conquistar el mundo, el mundo se ha acabado, prueben a... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lo que te voy a hacer un, es un ah, test de matemáticas o sea, Me viene arriba, tío Cuando <risa> <está, está> curves <risa> Vamos a hacer unas preguntas que es a continuación del vídeo de Atum.me Me, estás aquí, ¿no? Y vamos a hacer un test sobre matemáticas, a ver cuánto sabes tú de matemáticas, Victor Filla. Vas vale. a <risa> ver. Eh, me tengo que concentrar porque las matemáticas requieren un estado mental elevado, ¿no? Nirvana. Pues sí, voy a, este es, con las gamas, como... ya sabes. sabes. Primero me exhito las sienes, tengo... luego me exhito los pesones. Eso. Aquí no va a funcionar eso Aquí no Aquí no porque Estamos hablando de cosas Exactas, perfectas y, y tú perfecto Vamos, no eres, Javi Te lo he estudiado Y está aquí todo el conocimiento A ver, tenemos 10 preguntas matemáticas Recuerden el test que hemos hecho de física Podéis participar en Kahoot Una aplicación que utilizan Un montón de profesores Con sus alumnos Y es una preguntita Y puede tener cuatro opciones Como tipo test Pues se llama Kahoot Con exclamación Y podéis participar Ya digo, en casa Dale el pause. Participáis en el test Tenéis este, este código Para participar Participáis, jugáis y después veis la resolución en directo aquí con, con Javier allá Ya digo, spoiler, ha sacado un cero Hay cuatro respuestas posibles, una es la correcta y las preguntas son... Mm, ¿Se pueden razonar? Vale. Algunas no, algunas no. Al azar, al azar. qué nos Venga. Esta es cuantitativa. Vamos a ver. En 1900, todo el conocimiento matemático que había en 80 libros de texto. 80 solamente ¿Cuánto ocuparía ahora mismo todo el conocimiento matemático? Esto es muy sí. difícil de estimar A ver A. Casi 10.000 libros Que si fueran de Ken Foley, Con dos bastaría B. 200 libros Disney está planteando comprar la saga entera Y hacer ahí una saga gigante Como Star Wars Que hacen ahí entre la 2 y la 3 Hacen mil películas más C. Más de 100.000 libros Uno más de los que yo me he leído por lo no menos que tú Y D. 4 libros y un fascículo Porque estamos <risa> involucionando Los terraplanistas han hecho mucho daño a esto Pero a ver El, concepto, el concepto libro es muy abstracto ¿Sí? El libro de, sí, sí, de sí, qué sí. tamaño de letra sí, sí. Qué más Cárgenes Estamos que... hablando de la proporción, si no, antes pasa... había 80 Ah, vale, de 80 son exactamente los mismos libros con las mismas propiedades pero ¿no? hay propiedades, ¿cuántos había ahora mismo en este siglo y pico que hemos avanzado? Repite los números, por favor Entonces, si había 80, 80. ahora mismo hay casi 10.000, 200 es la B, más de 100.000 o 4 en un difícil. Jue, pues es para. que los, los matemáticos son muy pesados, tío Se ponen ahí, que tal, no sé qué eh, eh, si, para todo <risa> para casi todo tenemos también sí. un rabito así, para, para casi todo. todo no sé qué, si con, para todos muy grandes yo creo que pueden llegar a, a, la, a mil, eran mil, diez mil. Lo más grande o lo más pequeño o lo va a mediano. más grande, grande. tío, lo bestial, ¿Lo no bestia. Más grande, más de cien mil, más de cien mil está diciendo Javi más de cien mil. es correcto, ¿vale? ¡Sí! Esta este era difícil ah, porque es. era no más general. Pero estamos hablando de Pasada. de varios órdenes de magnitud que, que han subido en solamente un siglo. Ya. Cuando hablamos de matemáticas de en bachiller, que solamente se utiliza Las del siglo XVII y XVIII, los límites, derivadas, eh, logaritmos, exponenciales, y el siglo XX, todo el conocimiento está ahí. Más del 99,9% del conocimiento está ahí. Hay que enseñar eso, creo yo. Mensaje para la humanidad. Un punto, Javi, vale. Un punto, bien. Esta era la difícil. 1 como ayer en el FIFA. Que después fueron los dos <risa> Que relativista eres. Dos ¿Cuál es el único teórico? Teorema que ha salido en portada de un medio de prensa conocido en España Y no voy a decir el nombre, el país <risa> El único teorema que ha salido A. El de Pitágoras, el trending topic de los teoremas B. Salió Gregory Perelman, un hombre con pinta de vivir con su mamá Y efectivamente vive con su mamá Demostrando <risa> la conjetura de Poincaré. T, La publicación de un Ig Nobel En concreto, un modelo de simulación de vuelo de una mosca Y se llama el teorema de Not the Studying for my fly. <risa> D. La demostración del teorema de Fermat casi 300 años después Lo ha demostrado Andrew Wiles, se una buena pareja es como y Laura Scanner tienen de diferencia de, de edad Y es un amor muy bonito ¿Qué te parece? Pues yo voy con la conjetura de Poncaret Conjetura de Poncaret salió en portada No, el griego a lo mejor Sí, por toda la historia de que no quería el... Que del el, el, el, el premio No es correcto que está esperando lo típico de decir ¡No, sí, no! No, no, no es no El teorema de Fermat, macho El país sacó ahí la, la ecuación X potencia N más Y potencia N igual a Z potencia N Que es la ecuación que no puede ocurrir en los números enteros el tema de Fermat, si yo empecé con eso Fue mi, tío tu, tu, tu primer hit, ¿Sí? Mi primer hit, mi primer hit bonito, tío Mi primer hit es como bien primer Hostia, ¿no? <risa> no, no, no bueno, bueno. <risa> uno a uno, bien, vale Tercera pregunta Hasta el infinito y más allá ¿Qué lo dijo esto? No es la pregunta, pero ¿qué lo dijo? Eh, la idea Usla ¿Qué? No ¿Qué? No lo esperaba, nada, vale. no positivo, ¿no? Positivo, venga, vale, te lo contaré en la evaluación final. ¿Qué es más grande que. Es decir, si dice hasta el infinito y más allá es porque tiene que haber algo más. ¿Qué es más grande que el infinito de los números naturales? Ah. esos son los que podemos contar con las manos hasta el infinito, sí. ¿no? A, infinito más uno. Sí. B, el doble de infinito. <risa> C, dos potencia infinito. O D, todos son igual de grandes. qué <risa> cabrón. Esta jodida esta es difícil, esta de la C y la D, espérate. Dos elevado a infinito música de comodidad ¿sabes? yo creo que todos son iguales tío sí el infinito más sabes bien dos infinitos también dos infinitos también dos en los infinitos me bosquea uh -huh. yo creo que son los ale mierdas eso. ¿sabes? sí ale sub cero yo creo que sería los... el infinito de los números naturales yo creo que dos en la infinito es natural sabes te sale un número natural no te sale un quebrado te sale una cosa rara no uh -huh, uh -huh. te, te sale muy irracional pues yo digo que todos son iguales joder no ¡Ah! Justo, justo, justo, estamos ahí. Ah. No, lo has comentado, lo has comentado. Alex sub 0 es el infinito de los números naturales. Es el que podemos contar en los contables. Y precisamente, es curioso, yo lo cuento muchas veces, dos potencias, Alex sub cero, es igual a Alex sub 1. Y es simplemente por un motivo, porque es el número de particiones que se pueden hacer del conjunto de los números naturales y sale dos potencias infinito Cuando tú haces un decimal con uno pi, lo que estás haciendo es una partición de todos los números naturales Ajá. en una ordenación mm, ranto. Llevas una acertada, dos falladas, has empezado. Muy mal. ¿Tengo que mal. Peor que? que ya vienes con Vamos a ver el caos, que sé que te gusta. Así si. si está. Tu pelo ahí tiene ahí un... un atractor, ¿no? Un vórtice. Un vórtice, sí. <risas> es ahí el. ¿Cómo se llama? El, el Lorenz. la doble atracción. La bola, la bola peluda. Un remolino, ¿vale? Pues lo veo. ¿Cuál de estas cosas no. Es caótica, según el sentido matemático Esto de sensibilidad a las condiciones iniciales No caótica vaya. No caótica Dibujar una espiral hacia dentro Salir de una espiral hacia afuera Hacer operaciones en un fractal Medir los efectos de una mariposa Con una, una larva una mariposa coja ¿Cuál es no caótica? Espirar hacia afuera, espirar hacia dentro ¿qué más? Hacer operaciones dentro de un fractal O medir los efectos de una mariposa Pero con una, una larva ¿Qué operaciones? Operaciones, la que quieras Es decir, por ejemplo, puedes hacer iteraciones O puedes adivinar ¿Hacia dónde va una ramificación? es súper caótico. De ¿Hacer una espiral hacia dónde? ¿Hacia adentro o hacia afuera? ¿Hacer qué? ¿Dibujarla? ¿Dibujarla directamente? Cuando digo dibujarla, quiere decir también hacer cómo iterar los ojos ¿Hacia adentro? ¿Hacia adentro? ¿Hacia adentro estás acotando? O sea, te das cuenta que ya no puedes desviarte, tienes que ir al puto centro. Ahí razonando ahí algo Pero el centro puede variar también. Está como acotado, ¿no? no te puedes ir muy lejos. Muy buena, hacia adentro, espirar hacia adentro, más hacia adentro. Es difícil, es difícil. Pero esto lo cuento muchas veces cuando dicen, oh, esto es la espiral del caos. No te hablan muchas veces, oye, vas a entrar en una espiral del caos. Imaginas que vas para adentro y hablas del caos. Pero no, lo que estás hablando es, es de que vas a un lugar como a lo mejor desconocido. Pero hay un atractor y cuando es atractor puedes predecir hacia dónde vas. Es decir, la, en tiempos eh, largos puedes decir, vale, yo puedo decir que vas a estar por, ese, por esa zona y aciertas, aunque hayas empezado en otro lugar. Muy bien, muy bien, Javier 2 a 2. 2 a 2. Venga, Universidad de Bonn ¿Han sido alguna vez? No. Han calculado la distribución de la masa OCD. La masa de todos los océanos en la Tierra, a partir de los cambios en la atracción gravitacional, y han medido que el peso de los océanos en la Tierra era una cantidad de kilos. ¿Cuánto era? Muy difícil. 4.000 veces la población mundial. Si todo el mundo pesase lo mismo que yo en Travolta, B. Haces media entre Andy y Lucas y elevas a 10. Y elevas a 10. C. El peso de la población mundial contando un millón de poblaciones mundiales. Un millón de planetas como la Tierra. O D. La mitad de planeta Marte. Ahí está. Casi nada. Venga, una pista. El planeta Marte pesa 6,39 por 10 elevado a, 3, a 23 kilos. <risa> a ver, ¿qué ¿Qué La qué? mitad de Marte no me lo creo, tío, porque la, Marte es la mitad de la Tierra, la mitad de Marte es un cuarto de la Tierra. Yo creo que el mar no es un cuarto de la masa de la Tierra, no. Descartada. Tienes el manto, corteza, mentira. Esa no, descartada. Eh, la primera descarto, veces en la descartó 10 veces la población mundial. 4.000 veces la población mundial. 4.000 veces todas las personas del mundo, si todo pesasen como... Y lo el, es como 10 el elevado a eso. Y lo otro es el peso, de, sí, sí, un millón. De veces ¿Un millón de veces? La población mundial Vale, es que no me quedado claro ¿Un millón de veces o...? Cuatro mil veces. veces La población mundial Cuatro mil o un millón de x Porque al Lucas le elevado a diez Lucas le ha elevado a diez el e le va te... te va... ¿Con los, con los kilos, piensas y enseguida Eso se te va ¿Se ¿Te, te va? va? Elevado a diez, son muchísimos Al Lucas, Andy Lucas, Lucas, Son muchos, tío Elevado a diez ah. Es una curiosidad que, que quería comentar voy a, voy a hacer que suspenda porque Ven el vídeo que preguntas difíciles, Pues yo digo que eh, la A, La ¿ostra, Javi. Ostra Javier. Me ha leído la pregunta. ¡Es correcta! Muy ¡Ah! bien, muy bien. Era muy difícil, ¿eh? Era eh, decirlo. Muy, muy difícil. Tengo aquí el dato que es 3 por 10 elevado a 15 kilogramos. Es decir, se puede decir mil billones de de kilos tres mil millones con b además europeo que son un millón de millones muy bien esta difícil aquí una estimación muy difícil también de cálculo, Venga, un poco por así es. vamos vamos a, a, a la he hecho, vamos a bajar el nivel vale ah. 3 acertadas, dos erróneas, vale. La número 6. ¿Cuál esta cosa? Es hacer matemáticas. Esta cosa, hay algo aquí que sí que es hacer matemáticas y otras cosas que no. ¿Vale? ¿Vale? A. Hacer un cubo de rubik. B. Ver la mejor forma de pasar un sofá por una esquina de la casa con tu puñado C. Aprenderte los mil primeros decimales del número pi O D. Pelearte con tu cuñado por, por el mando de distancia. A ver. Son forma de hacer tonto todo <risa> Yo voy por la vela del sofá Eso parece un problema matemático, he visto el vídeo de Edu Ah, ahí está, ahí está También Lo podéis ver aquí ¿Cómo pasar un sofá, un sofá por una esquina de casa? Eso es un problema abierto de las matemáticas, sí señor ¿Cuál es la mejor forma de pasar un sofá por una esquina? sí que la... Es hacer matemáticas sí. sí Pero, sin embargo, aprender decimal de número pi Es una cosa que lo puedes hacer, pero no sirve para nada Porque hay infinitos decimales No vas a adquirir ninguna habilidad Hacer el cubo de rubik está bien para desarrollos lógicos y, y tal, pero no, tampoco es así, muy bien Vamos 4 a 2 eh, Número 7 Si somos 70% de agua y la homeopatía es 99,99% ,99 de agua ¿Qué somos? A, idiotas B, homeopatía al 69,99% Somos homeopatía nosotros C, pues a mí la homeopatía me funciona O D, la A y la C se suman eh, Pues somos 69% de homeopatía, tío 99,99% homeopatía Sí, ya sabía ¿no? ¡No! O sea, se el más que yo, el más que, yo, que Sí, era. sí, sí. sí, sí. Cinco, dos, Javi. Quedan 3 preguntas. Número 8 Fran Perea es que lo lea. Fran Perea dijo, 1 más uno son 7 Sí, lo dijo. A. Ah. Esto depende de la base numérica, podría ser. B. Eso no puede ser y además es imposible. C. En la casa de, de Fran Perea había un agujero negro, como Dark. O D. Fran Perea tenía un reloj diferente al resto. Eh, Fran Perea tiene sus cosas, ¿no? Tiene muchas, muchas ah, cosas. Eh, no, una base numérica y depende cómo definan la suma también, ¿no? Y también. depende cómo de, de pero definan... La las... suma, hablamos de grupos abelianos... Y suma estándar. Y suma estándar. La suma está definida... Y los ¿no? números sí. igualmente ordenados que siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero podemos cambiar la base numérica. En vez de decimal... Podríamos la base 7, pero es que ninguna base 1 más 1 va a llegar a 7. En medio están 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. A no ser que alteres el orden de los números. No, no, no. Pues no tiene ningún sentido que 1 más 1 sea 7 si la suma se define como... Siempre se ha definido. Quito Frank Pérez su reloj. Ajá. Había digo que ninguna base, tío. Ninguna la ves. ¿Y el reloj, por qué no? Que pasa con el reloj. hay un reloj diferente? Sí. ¿Y que tiene que ver? Ah, que ahí hay trampa. Hay trampa. Hay que ver la serie para entenderlo. No, no, no. No hay que ver la serie. Yo digo lo que le decir la base. La base numérica. No, Gaby, no. 5-3. Ha fallado una tercera. Porque la base numérica, te lo has razonado muy bien. Es imposible en cualquier base que llegue Llegar a 7 con 1 más 1 es imposible. Cambiais base 7, 1 más 1 no, va a ser 2. En binario sería 10, pero en 7 no es 10 tampoco sería 11. En base numérica no sería 1, 1, 1. O sea, no, tampoco. Pero lo del reloj tiene trampas. Y es que hay una aritmética, se llama la aritmética modular que dio paso después al álgebra modular de módulos. Y eso es en la base del reloj. ¿Qué hora es las 13 horas? La 1. Y esa es la aritmética del reloj. Si después de 12 horas empezamos a contar otra vez de 0. Y el Frankfurt a lo mejor tiene un reloj de 5 horas solamente. Ajá. Eso por eso digo que tiene un reloj diferente al tuyo. Entonces en su... Base, en su base, uno, en su módulo, tenía un módulo 5, 1 más 1 era la hora del 2, y se ve que 7 para él era contar entera una hora, 2, 3, 5 y después una y dos, que ah. eran la, la misma hora. Fran era un gran matemático. Un avanzador, este bueno, tipo. Esta era bastante difícil el reloj lo metido ahí, uh -huh. ahí se la cuelo seguro. Bueno, número 9, ¿cuál es tu problema? Sigue sí, abierto ahora mismo. A ver, no hablemos de culos. <risa> Hablamos de problema A, la cuadratura del círculo. Ahí he dicho culo. La cuadratura del círculo y con regla y con voy a ti. Ese sigue abierto. B, todos los números naturales son suma de dos primos. C, todos los números naturales son suma de tres capículas. O D, Jordi Hurtado. ¡Joder, oh, qué jodido, tío! ¿Cuál de estos problemas ah. está sin resolver? La cuadratura del círculo no me gusta. <risa> por la cara, me en realidad Me suena que no, gusta, no, me, no gusta, he visto me gusta el pensamiento. De... No lo he visto por ahí en ningún lado escrito. No, me suena. Eh, me voy a quedar con... Se me, hace cosas con me quedo con los números primos y los naturales ¿Sí? los números primos? <risa> no sé por qué tío, no, no tengo ninguna forma de, de decir por qué Todos Son sumas de dos primos, todos los números naturales son sumas natural de dos primos A partir de dos, ah, a, partir de dos. No, a partir de tres, perdón A partir de tres Venga, me quedo con esa, tú Sí, sí, sí, sí 6-3, está aceptada, la conjetura de Golba, sí señor De forma parcial está resuelta, pero no de forma total ¿Qué estaba pensando yo sí, Es lo que, lo que, te, lo que te estaba pensando Está claro que el hecho de, de los que cualquier número natural se puede componer en tres números capicúas es un teorema que es el de Javier Cilleruelo, que falleció hace poquito que hace, hacerle este pequeño homenaje, que es un teorema ya resuelto. Qué bonito. O sea, tres capicuas, cualquier número natural se puede componer en tres números capicúas Bien, parece que la matemática ya... En la prueba lo tienes. de ti depende de... Notable. De ponerme mi nota, que yo saqué un 7, un 6, porque tres preguntas falladas, punto menos. A ver si sacas el 7 o no. Sacas Vamos por ahí. ¿Vale? Una última pregunta. ¿Quién dijo esta frase? A mí me han dicho siempre que terminas con una cita quién dijo los matemáticos y matemáticas son máquinas y máquinos de convertir cafés y cafás en teoremas. <risa> <risa> los matemáticos son máquinas de convertir cafés en teoremas. Pero con ABC o esto, ¿no? Vale. <risa> a, <risa> a. A Martin Gardner, Martin Gardner. B, B, Albert Einstein. No, ¿no? todo lo dijo Albert Einstein, pero esto no, no. esto no. No, no, no a café. Todo. Bueno, y tampoco le gustaba mucho las matemáticas. C, Paul Erdos, hizo muchas cosas, el que más ha publicado en Investigación matemática o de Juan Luis Guerra Que ojalá que llevan café eh, me quedo con Garner, No, Juan Luis Guerra, Juan Guerra No lo veo en este tipo Los de matemáticos son Garnet <ríe> No, no, Venga no Martín Garner Martín a la una, la tuya, las tres, sí. El sí. divulgador matemático famoso de historia Sí Martín Garner, correcto ah, corre, ah, Javi, ostras, empate técnico 7 3 7-3, muy bien O sea, un 6, un 6, un, 10, 10, un 6 sobre 10 Un 6 sobre 10, venga Aprobado, no es notable, aprobado Muy bien, Javi, yo creo que el siguiente test Que cuando hagamos más cosas, hay que estudiar más Bueno, se puede superar ha sido divertido y hemos aprendido qué es lo que cuenta, ¿no? Claro que sí, hay que coger conceptos, sobre todo los he Y habremos otro que no te habéis sacado. Compartid aquí vuestra puntuación del Kahoot. Mira, me he quedado el ranking, tenéis puntuación y ranking. Segundo, computación tal. Y si queréis repetir, podéis repetir. Pues nada, y luego el de física, que ya sabes. Después el vídeo este, que es el de física, que es el más y menos importante. Bueno, chicos. Pero bueno, tú que sabes de matemáticas? y si no sabes nada. Más que tú, por lo visto. Sacamos siete sin estudiar. Sin estudiar, sin estudiar, tú estudiar. ¿Te vas tú que nada? Nada.